Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Qué haces aquí? ¡Eres una basura! Asesino Ahora sí viene lo chido. Unos momentos después. ¿Eso no lo viste venir? ¡Esas personas en India están detenidas! ¿Qué trucazo, no? ¡Cuidado granadas! en medio! 346 minutos más tarde. Señor, le tengo que tomar la temperatura. ¡Mira! ¡Qué agradable sujeto! Oh. Inteligente, ¿no? con un lanzaplasma! Maravillosa jugada. Asesina. Extertivo. cañón de Muerte Perdí Ven, calamardo. Te has superado a ti mismo. <tose> <tose> You <laughs> No, bueno, o sea, no, no. güey, otra o sea, vez... A ver el camino de la pistola. Con un rifle. Esto se va a poner feo. Una salpeta de dispersión mató a un aliado. Apúntele bien. Hombre batido! cuidado con esa hoja. Eso es todo. ¡Haz los pedacitos! Objetivo desechado, todo rojo. Escopeta de distinción equipada. Eliminamos. ¿Qué haces aquí? ¡Eres una basura! ¿Qué? Ya ¿Qué es sí, sí, sí. ¿Alguien tenía que ¿Qué? a ese idiota en su lugar. Mames, casi me cago del susto. Unos momentos después... Y Let's No me quiero ir, no me quiero ir señor, por favor No me quiero ir, no me quiero... ¡No me conmigo! ¡Enemigo herido! Perdiste el liderato ¡Ya valió mi madre! ¡Ya, azul. <risa> ¡Ya basta Freezer! Destinos peores que la muerte. Hasta la vista, a todos.